Sí, muchísimas gracias. Asimismo, en esta ocasión me encuentro acompañado del presidente Advitan de la Asociación de Comerciantes de la Provincia Duarte, el señor Eufemio Vargas. Eufemio, en el día de ayer la Asociación de Embutidores del Cibao anunciaba eh, un incremento de más de un 12% de estos productos. Ellos, ¿A qué se puede atribuir esta alza? Bueno, eso debiera explicarlo ellos, pero yo supongo que la materia prima le ha subido primero ha subido la carne ha subido la harina que también da para fabricar el salame y otras otras materias primas las materias primas han subido a nivel internacional y todo lo que concierne a productos criollos son ensamblajes porque aquí no producimos casi nada producimos pero con materia prima importada y eso ha conllevado por ejemplo de que hoy día la grasa comestible tan cara porque la soya ha subido a nivel internacional, el maíz ha subido a nivel internacional, ha subido, han subido lo, lo, los fletes, han subido las sardinas a nivel internacional, que casi todas están viniendo de China, ahora ya casi no vende sardinas, los fletes han subido en tal magnitud que un contenedor, por ejemplo, de canela, que se trae, se trae de Indonesia, costaba traerlo aquí el flete, 2.200 dólares, ahora cuesta 12.000 dólares, traer un contenedor de canela, pero no solamente de canela, sino de los, de todos los productos comestibles, de plástico, que han subido extraordinariamente los plásticos, pero eh, los fletes han subido a nivel internacional. Y, y nosotros somos receptores de todas las alzas que se producen a nivel del mundo, porque producimos poco. Vi una medida muy importante presidente Abinader, y es que están sembrando un maíz híbrido, que produce mucho maíz y que van a sembrar, qué sé yo, dos o tres mil tareas de, de, de maíz, de ese, eso podría eh, bajar la, la importación de, de maíz en grano y conllevaría a que bajen los precios. Ay, también usted entiende que el gobierno ha hecho lo propio por frenar la especulación de los precios, que también eh, se ha hablado mucho de esto, de que comerciantes han aprovechado eh, algunos productos y han eh, registrado alza injustificada. Bueno, a veces la gente decimos, los consumidores, que somos todos, decimos por resabio que por especulación. Pero realmente no hay tal especulación porque una, es un alza a nivel internacional. Yo estaba hace dos semanas en Estados Unidos y allá está la gente al grito en los supermercados porque todo ha subido. Entonces ahora la producción a nivel internacional también ha mermado porque hay sectores agrícolas, como en Argentina, que están produciendo un 30% de lo que producían, porque no hay obreros, no hay obreros para trabajar. Las industrias están trabajando, en vez de 24 horas como trabajaban, están trabajando 8 horas solamente, porque han bajado, por la pandemia han bajado los turnos de, de trabajo en las industrias. O sea, esto es algo que no podemos ni acusar al gobierno y, y mucho menos acusarnos a nosotros, nosotros solamente transferimos realmente lo que sube. Y gracias a Dios que han subido, pero no hay escasez, porque nosotros los comerciantes nos hemos eh, preocupado por conseguirlo donde quiera que vaya. Mira, ahí nosotros nunca habíamos comprado en China y estamos comprando en China, porque es, la, es la única, el único país que tiene producción ahora mismo. Por lo tanto, creemos que, que ahora tenemos que resolver esta situación entre todos. No acusar a nadie, no resolverlo entre todos. Bien, escucharon ustedes las eh, palabras de Eufemio Vargas, quien es presidente, Advitan de la Asociación de Comerciantes de la provincia Duarte. Decir que con este au, eh, anuncio del aumento, ¿verdad?, sería el noveno en lo que va de año, eh, ya como de acuerdo a lo expresado debido a la pandemia generada por el COVID-19. Es todo lo que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes al estudio.